primero el y principal, como te decía, desconcierto. Si no hay parámetros claros, es muy difícil de que alguien sepa qué hacer. De las dos partes. no Hacer este tipo de anuncio, como te dije al principio, es muy peligroso. Y segundo, eh, por lo que nosotros vemos hace mucho tiempo, es que insisten en en querer eh, derogar puntos esenciales de la ley actual supuestamente para mejorar eh, el acceso a la vivienda. Y nosotros creemos que si quitándole un año a la Ley de Alquileres y pasarla de tres a dos nuevamente, eso lo que va a lograr es que el inquilino tenga que pagar cada dos años comisión de nuevo como antes. Si vos tenés que ajustar los alquileres cada seis meses ...y lo sabemos muy bien porque es lo que pretenden... ...mayor rentabilidad... Eh, ...lo van a ajustar bajo el scenario, ...y eso lo que va a lograr es que... ...si hoy el aumento es muy alto... ...va a ser más alto... ...porque se va a ajustar solo sobre inflación... ...entonces es muy... Eh, ...muy difícil de asimilar... ...algo que lo único que busca es... ...mayor rentabilidad y volver a tener ingresos a través de las comisiones que son los aspectos que, que más les preocupa al mercado inmobiliario que lo único que quiere es es eso es el, no uno busca otra otra opción porque si vos me decís eh, la ley de alquileres es mala no, yo diría que no, no es mala porque contuvo por debajo de inflación casi 11 puntos ahora, si vos no controlas la inflación no es problema de la ley, si vos no especificar la vivienda que está dolarizada y, bueno, va a seguir teniendo especulación.